Bueno, bien, nos vamos a ir a la comunicación telefónica a esta hora sí. porque tenemos más información hasta la hora 13, compartiendo música, información, mensajes y además premios que tenemos, pero ahora vamos con lo que es importante, dale. Sí, le vamos a dar la bienvenida a Luis Macomé, él es director del eh, PPC, sí, de la Patrulla de Protección Ciudadana uh -huh. dependiente de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Luis, bienvenido, Carlos lleva lo saludamos. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Carlos lleva? ¿Cómo estamos? Bien, Luis, cuéntenos por qué eh, supimos eh, este robo frustrado uh -huh. gracias a la acción de la patrulla de protección ciudadana, porque este ladrón intentó robar cables del Parque 9 de Julio. Sí, le cuento, ese día, bueno, no es la primera vez que pasa, obviamente, hay información, eh, siempre está, está pasando información en el tema del robo de cables, que es un problema grave que venimos teniendo en toda la ciudad, no solo el en el Parque 9 de Julio. Este, y bueno, a veces afecta al hombro público, a veces afecta a los vecinos, que sea un drama que afecta a todo, mucho más allá del costo que tiene para la municipalidad de ponerlos, también cómo afecta a los vecinos, también los cortes de luz. En esta situación, bueno, justo en un recorrido de los que hacemos nosotros nocturnos por el parque 9 de julio, detectamos un par de cables cortados, que es como nosotros detectamos que están a punto de ser robados, porque primero los cortan y después ven cómo hacen para para arrancarlos y tirarlos, porque literalmente los arrancan no es que hace ningún otro tipo de trabajo especial. Uh -huh. Cortan donde pueden y arrancan hasta donde pueden. Y bueno, surgió justo la presencia de un sospechoso a quien lo pudimos eh, perseguir y atrapar ahí en la calle, la avenida la del Campo, y Rafael Obligado, y bueno, tenía unos, unos cables robados en su poder, más algunas otras herramientas que usan ellos por ahí para cortar, y... Y bueno, procedimos a la, la prevención y hasta que llegó la policía, llamamos a 911 y se hizo todo el procedimiento, detectando después que ya tenía antecedentes penales esta persona y bueno, y por suerte pudimos lograr que algunos vecinos vayan a hacer la denuncia, que es lo que muchas veces la policía también necesita para continuar con la causa, para que no queden a nada. Uh -huh. eh, esto es se que vi... Me parece, sí. Sí, Luis, esto ya se había repetido en otro momento, ¿O sé sea, que ustedes venían ya con algunos inconvenientes por eh, el tema. Sí, de, de, tenemos inconvenientes permanentes el tema de más robo de cables por el mercado ilegal del cobre que manejan algunos corralones sobre los cuales hay denuncias y bueno, pero siempre hay trámites este, administrativos, judiciales que hacer, pero sí, eh, por el valor actual del cobre genera eh, como que el robo de cables es una actividad que, que es muy rentable por ahí para el ladrón, entonces bueno, es como muy tentador y, sí. y controlar la verdad que el alumbrado, los cables de toda la ciudad, bueno, es medio medio imposible, entonces tratamos de, sí, estar muy atentos a determinadas zonas, determinados lugares. Sí, y pienso en el castigo también, ¿no? Porque una vez que se lo detiene, ¿cuánto puede llegar? Si, hay, si es que hay un juicio abreviado, si es que se condena, ¿de, cu sí, ¿de, cuánto, ya, ya. ¿de cuánto estamos hablando? Porque es algo muy menor. Sí, son generalmente causas menores, pero lo claro. interesante es que en la mayoría de los casos son gente con algún tipo de antecedentes, lo cual ah, okay. al tener una denuncia formal, hecho ya sea por la municipalidad, en el caso del nombre público o por los vecinos, también ayuda a que las causas se unifiquen y, bueno, y por ahí las penas se puedan aumentar en ese sentido eh, por, por causas anteriores. Generalmente la mayoría de los casos son gente que tiene otro tipo de antecedentes penales también. Luis, sabemos que este delincuente tenía en su poder al momento que, eh, que fue detenido un arma blanca. Eh, ¿Se sí. comportó de forma tranquila cuando ustedes le, le dieron la voz de alto y lo detuvieron o eh, presentó algún tipo de resistencia, no. quiso atacarlos? No, en este caso no hubo ningún tipo de resistencia. Sí es una persona que ya lo habíamos detenido en otro problema, no sé si no. ustedes se acuerdan, el video famoso este que salió en televisión en la zona de la... De la, Berne, ...de la Benjamín Arao si Avenida Soldat... ...y que había estado intentando robar... ...y que nosotros llegamos y lo atrapamos ese día... ...pero bueno, ese día como no había ningún otro tipo de denuncia... ...y no había robado cable ni público ni nada... ...se ve que salió habrá salido a los minutos, a las horas, a los pocos días... Claro. ...era la misma persona de aquel entonces... ...que en aquel entonces sí se resistió... ...y hubo algún tipo de, de situación... ...en este caso directamente no, por suerte entendió la entrada, que no tenía alternativa, así que se lo puedo detener sin mayores problemas. ¿Qué tema, pero sí vos... tenía, una, tenía una arma blanca en su poder, que no bueno que no llevó a, a exponerla, pero la tenía en su poder. Mm, qué tema. Eh. Eh, ahora, para el vecino, aquella vecina que nos está escuchando, si ve algún movimiento eh, sospechoso con respecto a esto, u otro sí. tema, ustedes están siempre atentos, ¿a qué número pueden llamar? Nos, nosotros estamos siempre atentos en cuanto a circulación nosotros uh -huh. no estamos habilitados para recibir denuncias al no ser una policía digamos nosotros okay. trabajamos internamente lo que sí pueden llamar al 911 automáticamente porque nosotros sí estamos conectados con ellos y trabajamos en conjunto en muchos casos bien, entonces bien. lo que primero hay que hacer es al 911 y bueno y después lo que coordinamos nosotros que estén más próximos más cerca o que llegue más rápido también para que tengamos la respuesta lo que sí es importante para los vecinos es el tema de, de cuando pueden realizar la denuncia, porque eso hace que a la persona se le vayan acumulando las causas, entonces, como que todos los trámites judiciales, después las, las penas se pueden ir aumentando, se pueden ir sumando, para que no salga, que no entre y de por un lado y salga por el otro, digamos. Claro, es, eso. Es, eso, sí, por eso. Es cuando importante. es alumbrado público, claro, cuando es alumbrado público, la municipalidad, como dueña del cableado, digamos, sí hace la denuncia. Claro. El tema que hay muchas veces es que roba cables que son particulares, digamos, que son de... de de las conexiones domiciliarias y qué sé yo, entonces ya deja de ser alumbrado público, quizás pertenece a EDEP, pero no a la municipalidad. Uh -huh. sí. Claro. Pero, pero sí, sí es importante saber que la denuncia siempre, siempre, siempre. En todos los casos no son los lobetales, en general uh -huh. siempre suma Claro, Luis, ustedes lo que hacen es hacer todas estas recorridas que son preventivas, uh -huh. ¿no? Mostrar ex que la patrulla está claro. eh, y eso también da eh, seguridad. A todos nos da seguridad saber que están ustedes patrullando, claro. ah, eh, que ante bien. cualquier cosa ustedes actúan y después obviamente también se comunican con la policía, eh, pero la verdad es que justamente su trabajo da tranquilidad a todos los ciudadanos. No, exactamente. Nosotros del momento de la creación de la patrulla y el nombre mismo de protección que elegimos en su momento, eh, nosotros estamos convencidos que proteger el, la, la base de la protección es la prevención. Entonces, lo mejor que podemos hacer para proteger al ciudadano es prevenir el hecho. O sea, uh -huh. nosotros no somos policía, tenemos limitaciones legales de actuación, pero obviamente también tenemos un margen de acción muy grande para poder aprender y para poder prevenir. Uh -huh. Entonces, la idea nuestra siempre es apuntar a evitar que el conflicto llegue a lo que sea, una situación violenta o un robo o lo que sea. O o cualquier tipo de situación, nosotros apuntamos muchísimo, nos enfocamos en prevenir, o sea, tratar de anticiparnos. Por eso circulamos y, y estamos las 24 horas todos los días circulando para detectar todo lo que se pueda. bien estamos Al hablando, margen del sí. trabajo en conjunto con, la, con el 911, con la gente del distrito urbano, de la, de la capital, y bueno, estamos siempre en contacto y en, y en trabajo conjunto. Bien, estamos hablando con Luis Macomé, director del PPC aquí en la, en, en la capital, en Tucumán. Agradecerle la comunicación con el EB7, gracias por lo que hacen y a seguir cuidándose porque también ponen en riesgo su vida constantemente ustedes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, obviamente a disposición para lo que necesiten. Un abrazo. Sí. Un abrazo, que anden bien. Bien.